Les voy a enseñar disciplina, y les voy a enseñar que cuando uno no tiene reglas, uno pierde dinero. Bien, pero más. Pero, pero. Pero. Al final del día tiene que estar topado. Yo les prometo que si ustedes aplican lo que tienen que hacer, van a triplicar sus resultados en poco tiempo. Se los prometo. Es una extra. La unión de dos o más personas vibrando en perfecta armonía y sintonía por un objetivo común. Me abandono por otra mujer y me da vergüenza hablar de eso, porque... Que te dé vergüenza estar al lado de esa persona que te abandonó y no te mereció. Eso sí, güey. Antes no. Hablar de eso, no me jodas. Que te dé vergüenza no darte el valor que tienes. Que te dé vergüenza no mirarte al espejo y decir, puta, merezco un hombre mejor. Yo soy yo soy amor yo soy, yo. Yo soy, yo. Yo soy yo. todo tiene un motivo no existen las casualidades sino eh, las causalidades todo aquello que los demás hacen es lo mismo que recibimos. A esa Camila, hoy le digo que, que suelte Que suelte todo el hijo de puta peso que ha llevado en sus hombros durante toda su vida Que no tiene por qué cumplir las expectativas de nadie cuando ella se siente bien con lo que es Soy una persona íntegra que promueve a través del Ejemplo. Lindo por los sueños que están construyendo hoy. Lindo por la mierda que han tenido que dejar estos días. Lindo por las agallas que han tenido para sacar la mierda que tiene aquí. el mejor día de toda tu vida.